Para suavizar bordes en Photoshop, utilizando la herramienta del marco elíptico, te voy a enseñar tres técnicas. Vamos con la primera. Seleccionas la herramienta, arriba en el panel de control donde dice desvanecer, vamos a poner 40 píxeles, 30 o 20, los que tú quieras. Clic y arrastrar para crear la selección y en el panel de capas, clic en máscara de capa. ¡Wow! ¡Qué sencillo que estuvo este método! Ahora vamos a quitar la opción donde dice desvanecer 40 para enseñarte el segundo método. Clic y arrastrar para crear la selección. Te vas al menú de selección, modificar, desvanecer. Vamos a poner aquí también valores altos y vamos a dar clic en OK. Otra vez clic en máscara de capa. ¡Wow! Estuvo más sencillo. Ahora vamos con el profesional y con el más recomendado. Clic y arrastrar para crear nuestro marco de selección. He aquí un atajo de teclado. Si presionas la barra espaciadora puedes mover y reposicionar el marco elíptico. Ahora clic en máscara de capa. Hmm, ya conocí este método, pero si te vas a ventana y pones propiedades, vamos a dar clic donde dice desvanecer. Aquí podemos controlar la cantidad de desvanecimiento que tú quieras. ¡Wow! Esto sí me parece algo increíble. Ahora te consulto, ¿cuántos de estos métodos conocías? Si te gusta este tipo de contenido, danos un me gusta, déjanos un comentario, suscríbete a este canal. Yo soy el profe Henry Pineda.